En este vídeo vas a aprender cómo unirte a una llamada por Skype desde tu ordenador. Para unirte a una videollamada por Skype sigue estos pasos. Paso 1. Abre tu invitación. Paso 2. Únete a la reunión. Paso 1. Abre tu invitación. Para participar en una videollamada por Skype has recibido una invitación con un enlace. Entra en tu correo electrónico, abre el correo electrónico con el enlace de la reunión y pincha en el enlace. Paso 2. Únete a la reunión. Pincha en unirse como invitado, escribe tu nombre y pincha en unirse. Cuando ya estás en la reunión puedes encender o apagar la cámara y el audio. Pincha en iniciar reunión, ya estás dentro. Dentro de la reunión habla por el chat, puedes escribir haciendo clic en la opción de chat. El chat es útil cuando alguna persona no escucha bien la reunión o para compartir algún enlace. Reacciona con los iconos. Para mandar emoticonos, pincha en Reacciones. Puedes elegir diferentes emoticonos. Levanta la mano. Verás la opción de levantar la mano para cuando quieras hablar. Espera a que la persona que organiza la reunión te dé permiso para hablar. O comparte pantalla. Pincha en Compartir pantalla. Ves muchas opciones. Pincha donde pone Toda la pantalla. Después pincha en compartir. Las personas que están en la reunión verán lo que hay en tu pantalla. Para salir de la reunión, pincha sobre el teléfono rojo. Esperamos que te haya resultado útil. Puedes consultar más vídeos sobre aplicaciones accesibles en las redes sociales de FADENGA.